SOS Navarra es el centro de gestión de emergencias único e integrado para toda la comunidad que atiende las llamadas de los ciudadanos que se encuentran en situaciones de urgencia y necesidad ante accidentes o amenazas. El centro coordina y activa todos los recursos necesarios para resolver cualquier emergencia en el menor tiempo posible con un equipo de profesionales que atienden estas llamadas y siguen su evolución en tiempo real, supervisando de modo continuo las acciones y medidas en accidentes graves, incendios, rescates, localización de personas, atención médica urgente, violencia de género accidentes laborales, movilizando el personal profesional y los recursos necesarios para minimizar las consecuencias de estas situaciones. Desde sus dos localizaciones para la atención de llamadas y con la asistencia de un equipo de salud permanente con médicos y médicas que apoyan esta atención, se auxilian y solucionan las emergencias en el menor tiempo posible, conectados mediante los diferentes sistemas de comunicación a los centros de mando de policía, bomberos, obras públicas y cuantos servicios de protección y mantenimiento sean necesarios. Desde el centro se solventan además aquellas emergencias extraordinarias mediante la activación de planes de protección civil y constitución del CECOP y Comité Asesor de Emergencia, pudiendo desplazar un centro de mando avanzado al lugar que proceda y coordinando desde la sala de crisis la adopción de las medidas necesarias para disminuir los riesgos sobre la población. ...y restituir si fuera necesario los servicios esenciales afectados para la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente. SOS Navarra incorpora también un canal de comunicación en Twitter, aportando información de confianza y verificada para las emergencias. 112, un único número para proteger nuestra comunidad y sus habitantes a tu disposición de forma permanente y gratuita.